Entonces vamos trabajando poizado, que la basura, pero si la calle está mejor, la basura se, se apila menos. Oh, pero el polvo no está acabando. Si es agua, mucho, mucho charco de agua. Y ahora la vamos, vamos a coger para sembrar plátano en la salemureña y guineo y ullama. El problema de la calle es que hay mucho polvo en la calle, tiene que pasarle la mano. Bien, Ale está trabajando bien. Oye, ve que solamente que no está trabajando aquí en su pueblo, y la calle. no la calle como estaba, que no ha hecho nada.